Mira, la situación de aquí es una cloaca que no tiene, una cantarilla explotada, nos está tirando todas las aguas negras, corren por la calle. De cualquier harina, las aguas negras se meten a la casa, a la casa de esa señora. Se mete el agua negra y inunda la calle. Mira las calles, la puedes enfocar para que vea que está esto, vuelto un etcétera. El mal olor, eh, los mosquitos, las enfermedades, enferman los niños y necesitamos que las autoridades vengan en auxilio de nosotros esa situación tiene alrededor de tres o cuatro años la alcantarilla que explotó y ninguna autoridad hace forma de llegar para acá solamente viene a buscar los votos bueno aquí se ha hecho de todo la junta de vecinos y todo y ninguna autoridad se digna de, de condolece de lo que vivimos para acá y la calle para acá usted no puede tener un vehículo porque se llenan de lodo bueno pues le hacemos un llamado a la autoridad que por favor que vengan a auxilio de nosotros porque si no vienen, no va a haber voto. Sí, aquí tenemos este problema con la calle. Más de 20 años uno viviendo en esta zona y prácticamente somos olvidados. Mire cómo está en la calle. Al gobierno le hacemos un llamado que nosotros somos ciudadanos dominicanos, que nosotros necesitamos que por lo menos se nos atiendan las cosas más necesarias. Aquí lo más necesario que falta es la calle. Es lo único que estamos pidiendo. No estamos pidiendo eh, tantas cosas, sino más bien la calle que están inajadas. La alcantarilla aquí, ¿no? también. La alcantarilla también sí. tiene problemas. Sí. Bueno, pues si tiene problemas, pues, eso es algo muy sencillo. Que sería bueno también arreglarlo. Pero lo que más está a la vista es la calle.